Hola bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo vídeo. canal Y quiero darles las gracias a todos ustedes por participar en este sorteo de las tres fichas de la, del evento de la Logan 12. Y bueno, como ya ven, estoy mejor de la voz. Y por eso mismo estoy haciendo esto, este vídeo. Eh, sé que muchos de ustedes ya saben el ganador. Porque ya publiqué una imagen en la parte de YouTube de la comunidad. Y bueno. Eh, quiero darle las gracias a todos ustedes por suscribirse por apoyar y por darle like a los videos. la verdad que muchas gracias muchas gracias a mecha arena que me hizo de sponsor esta vez y me dio las tres fichas para sortear eh, para este evento Quiero darle las gracias también a todos ustedes la colaboración y bueno, la paciencia ya que como estos días estaba medio enfermo, no podía hacer los videos ni nada por el estilo, ya que no tenía voz absoluta. Mezclé en los comentarios para que ustedes vean que es, es auténtico el sorteo. eligió un ganador y un ganador de suplente. Y comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. El ganador es Godz Muy bien, felicidades. Por ganarse las tres fichas, ya él me comentó que se ganó la Logan 12. Pudo tirar la ruleta. Ganó el premio mayor. Y también ganó algunas cosas que quería ganar las A monedas, pero no pudo. Como ya saben, por participar en estos sorteos pueden ganarse tres premios del evento. Y eso es fantástico. Porque aparte de poderse ganar el premio más buscado, también pueden ganarse otros dos premios. Y la verdad que eso de la tema de las tres fichas para la ruleta está muy bueno. Porque lo puede ayudar a todos ustedes a ganar a coins, o ganar el premio mayor, o ganarse partes, o lo que fuese. Así que eso está muy bueno. Y es creo que es uno de los sorteos que más me interesa traerles a ustedes en la comunidad. Eh, voy a hacer más sorteos en el futuro, así que estén atentos al canal... Y como somos un canal chico Hay más chance que todos ustedes ganen En mis sorteos y que yo haga Porque hay pocos que están participando Así que es algo que le quiero decir a todos ustedes Que estén ahí Paciencia Y que le va a tocar a un sorteo mío Ya que esta vuelta Participaron muy poquitas personas Y bueno Así que nos vemos en un próximo video, me voy despidiendo y hasta luego, hasta la vista, bye bye, adiós, si quieren compartan, suscríbanse y nos vemos en un próximo video, hasta luego, hasta la vista, bye bye, denle likes y bye bye, adiós.